Bueno, acá estamos llegando a Tigre, vamos a pescar a zona norte, Río de la Plata Y primero vamos a comprar las mejores mojarras de la zona En Morenera Alfredo, acá bajamos de la autopista Y ya vamos a estar llegando a conseguir las mejores mojarras acá en Tigre, ¿eh? La mejor, ¿no? Esta es para, para el río ¿no? Para el río no, Hermosa medida La medida, ah, ¿qué? La medida va, que va para el peserrad grande ¿no? Hermosa medida espectacular Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejes reyes de Berizo partiendo desde Ensenada. Comunicate al teléfono 2215-921746.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 Bueno, queríamos mostrarles algo de lo que ingresó De la marca Rutilina, Algunos kits de limpieza Kits de limpieza donde tenemos lubricante, las baquetas Cepillo de bronce Cepillo de algodón, paños Acá viene todo el kit completo Vienen diferentes calibres, 7,62, 5,5 4,5 Como verás, acá tiene otro modelo Por ejemplo, también Este viene con lubricante de Orrin Para aquel que tiene un nitro pistón A lubricar con Orrin Baquetas solas Aquel que no necesita tiene su gigante de baqueta para arma corta, de un calibre menor. Tenemos cepillos de bronce por separado, paños de limpieza por separado, los lubricantes en aceite, lubricantes en aerosol, un kit en este caso de, para, para apagonar, eh, un rifle. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado ideal para la pesca de pejerrey. Carnadas Gran Pique.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 Mi copa porrado forrado en cuero y cocido, ¿no? Eso hace todo a mano. Con los los mates. Después los clásicos, así que están muy de moda ahora, de eh, acero inoxidable. Son dos capas de acero inoxidable, térmicos, y ¿sí? Con vacío en el medio, como los termos, para que conserven la temperatura y dura mucho más la yerba, ¿sí? Dale un poco más. Vamos. Bien, Lucito. Tendría que tungo Vos dijiste, después del mediodía cuando calienta el sol. Bien, Lucito. Qué bueno. Eh, sacaste la nota. Ponelo acostado a, nada, a ponerlo, Bueno, apareció Javi. <ríe> Vamos, eh. ¡Genio! ¿Se comió los dos? Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berizo partiendo desde Ensenada comunícate al teléfono 2215 1746. ¿Cómo están amigos del pescador? sabemos que papá lo merece todo por eso junto a ustedes la empresa Sandocan de pesca embarcado en Mar del Plata quiere ofrecer como un regalo para el día del padre un voucher se trata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 nueve meses de esta forma es un regalo que le podemos hacer vía mail le enviamos el voucher ustedes le regalan eso a papá y papá puede pedir turno durante los próximos nueve meses para embarcar cuando quieren es una promoción que mandamos de aquí de Mar del Plata la empresa Sandocán, así que esperamos la reciban con la voluntad de hacer el mejor regalo el día del padre un saludo y hasta pronto en rincón de Milbert Tigre el arco iris Verdurería, frutería carnicería y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 ¡Vamos, Trumá! Venga, venga. ¡Vamos! Bueno, tri, tres grandes ya. ¿eh? ¡Vamos! ¡Eh! ¡Qué amigo! Le dejé la caña, fíjate. ¡Qué es ¡Qué rico! ¡Qué rico! Tremendo Río sauro. Espectacular. Río de la Plata, Zona Norte, con Javier Vila. Me, me, no. Bueno amigos no, no. pescadores, acá estamos con Javier Vila, guía del Río de la Plata, bueno Javi, un gusto volver a hacer una nota con vos y bueno, la verdad que espectacular lo que te armaste acá, ¿no? Bueno, muchas gracias Javier sí, como verán, acá estamos en una de las alpinas, hay tres alpinas para, para alquilar, para los pescadores cada alpina tiene capacidad para seis personas, los baños completos, tienen ducha escocesa, vive, inodoro, banitori, estufa, agua caliente, fría eh, bueno, seis camas con ropa de cama, televisión con canales HD, mesa, silla, todas las comodidades que puedan tener para poder pasar una linda jornada. El quincho que está ahí, el quincho tiene capacidad para tres, cuatro grupos de pescadores. Eh, freezer, heladeras, hornos, microondas, eh, cocina, salamandra, todo para que puedan venir a pasar la linda y hacer una linda comilón acá con los amigos o con la familia. Y aparte el servicio de guía de pesca, ¿no? Porque no, eso desde ya, este, hoy bueno salimos en pesca, a pescar pejerreyes. estuvo un día bastante frío, sí. igual este, tuvimos buen pique y dimos con los grandes, que también siempre sale alguno en la jornada. ¿no? Metimos, metimos unos cuantos sí. lindos, que ya lo van a ver en, en el video acá de la nota que te hizo Gabriel. Así que bueno. La verdad que te felicito, porque das un servicio distinto, digamos. No solo la guía de pesca, sino también la posibilidad de alojamiento. Esto está... Más cerca de la zona de pesca. Ya, estamos aquí. Claro, pueden venir a descansar acá, ir a pescar, hacer a la noche descansar, comer algo y volver a salir a pescar. Tal ¿no? cual, estamos a media hora de cualquier punto de pesca más o menos, de acá del alojamiento, de acá que tenemos el Imperio del Pique, para los que lo quieran ver en Instagram. Y bueno, yo soy Javier Vila, me pueden buscar en Facebook o en Instagram como Javi Día de Pesca. Dejo un abrazo a todos y gracias por, por sí, Gabriel. Gracias Javi.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 Piper Pesca de Mariano Piperno y ofrece lanchas tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 2477 55 14 25. Facebook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 amigos pescadores bueno como anticipamos estamos en acá laguna la Picasa, junto al día santiago gerling bueno muy conocido santi porque realmente hemos hecho muchas notas con él en villa Cañadas, he estado en laguna la zoraida pero bueno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 Santi, seguimos con la buena pesca, realmente espectacular el día, muy lindo día, muy linda laguna, está picando muy, muy bien, muy parejo. Bueno, acá venimos con Santi, un doblete espectacular, mirá, levantalo ahí, es lindo pescado. Un hermoso doblete, bueno che, esto habla a las claras de la población de pesjarras que tiene esta laguna, ¿eh? muy bien.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 Espectacular, este, respirable, muy colorida, muy linda para, para pasar una jornada de pesca. Así que esperemos que hayan disfrutado del programa. Gracias, Santi, gracias a Gustavo también por participar de la nota, gracias a Aníbal que está ahora de, de camarógrafo. Y bueno, será hasta la próxima.